Estás en la tarde de la radio, estás en el magazine y nos vamos con pelota, pelota, raqueta, raqueta con Andrea Versace, a quien le damos la bienvenida. ¿Está en la calle Andrea? Hola Andrea. Hola Tari, ¿cómo están? ¿Todos bien? No me extrañan que no estoy eh, transmitiendo mis fotos y todo, pero bueno, no, no dimos a tiempo. Eh... Estás en un evento, contanos dónde estás Exactamente, me encuentro en el Centro Naval de Olivos En un club muy hermoso en el cual se está presentando el libro de Norma Bailon, Quien fue la número 3, de, hoy, actualmente tiene 80 años Pero eh, era fue es la ex número tres del mundo, la primera capitana de la, de la selección argentina de, de, de, de, la, en esos momento se llamaba Copa Federación. Fue la primera ganadora de una Olimpia de Oro. Bueno, nada, una divina. Tengo un material que vamos a sacar para la semana que viene. Fue muy emocionante. Ahora ya estamos por finalizar el, el, este evento tan maravilloso. Tengo en, en la biografía y el libro en, en mis manos, así que estuve con Norma. Eh, realmente fue una presentación escrita por María Luz Marín, que la esposa de Eduardo Pupo, eh, eh, quien hizo la investigación de Guillermo Vilas eh, por el lugar, por el famoso número 1, uno que, es la, eh, que hace la serie de Netflix para que lo ubiquen, así que bueno, tengo mucho material para mostrar, hoy lo vamos a hacer breve en esta salida y vamos a anticipar un poquito. Lo único que les Perfecto. voy a contar es que este fin de semana estuve toda la semana en el Buenos Aires Launtenis con el Challenger a Televisión Sudamericana del Buenos Aires Launtenis, eh, bueno, el ganador fue Tiago Seiboy Wills, es un chico brasilero que está entrenando aquí en la Argentina, eh, desde el mes de diciembre que está viviendo con el, trema, el entrenador de Sebastián Báez, hizo un gran torneo, y lo jugó ante un, un chico nacido en Villa Gesell, que nos va a dar una nota, ya me dijo que es Luciano Dardieri, o sea, es de la costa, que jugó otro gran torneo, perdió Luciano por seis, por un doble seis tres, pero hizo un torneazo que no va, le va a dar un montón de consejos y a los, cómo es llegar un challenger cuando él empezó porque él, su familia y todo viven en Villa Gesell. así que en claro medio lo que vamos cuesta a tener... trasladarse ¿no? y, y poder este que crezca en el mundo del tenis Exactamente. Así que lo vamos a, a tener, voy a contar todos los detalles. Yo lo único que les voy a decir es que me invitaron a un torneo, después de cinco años agarré la raqueta, Cari. Ah, y te bueno, vimos, y, te vimos ahí. Fue una invitación especial para los periodistas. Bueno, ahora vamos a subir la dicho que vamos a subir la foto. ¿Y con quién me encuentro? Que juego con nada menos que Guillermo Coria, Agustín Caleri y Ricardo Darín. Yo no, pod no podía creer, porque me puse tan nerviosa con Ricardo, no, Ricardo Darín, yo que estoy acostumbrada con los tenis, vengo bien, pero con Ricardo Darín, un amoroso... <risas> Así que nos hemos sacado una foto, eh, ganaron con, con otro periodista, con Chichel y yo estuve una hora y media jugando el tenis después de cinco años, el otro día no me podía levantar, pero realmente agradezco a Pedro Fermanelli y a toda la Recepción Argentina de Tenis, que nos hayan no invitaron a todos los medios, así que siempre nos están incluyendo, que es un montón, así que vamos a mostrar, eh, bueno, les voy a mostrar fotos en la próxima salida, este y realmente, manda algo bueno. para las redes, no seas sí, no egoísta, sí, no seas sí. egoísta. No, vos sabés que yo mando ni bien termino el programa, subimos. ¿Vos decís que subamos la foto mía con Ricardo Darín? Dale, por supuesto que sí, hay que, hay ah, que ponerla. Ah, bueno. Y la ponemos en el dice... Instagram. Dale, y les cuento que Guillermo Coria me me dijo, "Vení para acá, Andrea", y me dio unas lecciones, así que el capitán de la Copa Davis me dio lecciones para poder mejorar mi tenis. Así Muy que bien. bueno, estoy con <ríe> todo. Así que bueno, Cari, les hago una salida breve porque la verdad que me vino a un lugar apartado porque hay más de 200 personas, pero solo quería decirle de que, de que estoy y que ahora vamos a subir las fotos en redes sociales, en el Instagram precisamente y estén atentos por la semana que viene, bueno, me vas a tener que dar un plus de tiempo porque tengo un montón de cosas para mostrar. Y sigo cubriendo Madrid, Madrid que la caja mágica está que arde. Perfecto. Bueno, toda la información después para las redes. Andrea, lo pasás y también para la página web. Así vamos subiendo. Dale. Gracias, dale. Andrea. Disfrutar de esta de este evento. Muchísimas gracias para todos. Aquí yo represento a mis Miss Magazine, a Pinamar con todo orgullo. Eh, Pinamar, estamos en todos lados, Karina. Estamos en todos lados. Donde hay tenis, está mix. Me gusta. Así es. Pelota, pelota, raqueta, raqueta. Un beso enorme para todos. Chao, chao. Así pasó Andrea Versailles del Mundo del Tenis, hoy por la tarde del Magazine. Ya venimos, último tramo de Mix, se viene Impacto Inmobiliario con Gisela Costa. En breve, quédate ahí, no te vayas. Ya venimos, una pausa y con vos. Hoy la tarde da para todo. Pinamar da para Mix Magazine. Mix magazine.